Con, el, con un miembro de allá de la universidad, sí, sí, sí. los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros ellos tienen su seguridad y, no, y ellos son muy celosos de su seguridad. Dentro, afuera de la universidad nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió. O sea, está resuelto y se llamó allá para que todas esas jóvenes que fueron atracadas por ese elemento y esa de los elementos pidieran a poder anunciar. Había una joven hasta de costumbre se trajo aquí se recuperó todo lo que ellos le robaron. Una sola denuncia de atraco. Pero lo delante garantizará garantizar a la policía, el patrullaje Nosotros le tenemos una unidad fija en la parte trasera y en la parte delantera. La unidad será 7 y un relámpago está en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando dentro de la universidad, eso tienen que resolverlos ellos internamente Y no pueden coger con que es ola de atraco dentro de la universidad porque nosotros no tenemos ninguna... ¿Sí? Ningún, ¿Sí? No, eh, ninguna no tenemos ninguna... Eh, eh,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 la policía, como, como para todo es eh, como para, para tú hacer todo lo que tú quieras con la policía. No, no, no, aquí tenemos que respetar. Yo tengo una sola denuncia de un, de un hecho y se resolvió inmediatamente.